Que se bien. Este, este slide eh, lo pone eh, eh, Paul Plisak en este artículo. Como ustedes recordarán, yo les presenté el trabajo de este ingeniero eh, con el Vermont Oxford. En cuanto a, al proceso de implementación de innovación, muchas de las cosas que ustedes van, muchos de los aspectos eh, perinatales que ustedes van, a implementar en sus unidades, eh, se podrían eh, clasificar de, en la categoría de innovación. Todo tipo de innovación eh, tiene cierto grado de certeza. En medicina lo llamamos evidencia, ¿verdad? Entonces, eh, muchas de estas uh, iniciativas o cambios que van a ocurrir en su unidad, um, se las vamos a sugerir nosotros, lo que es, nos hemos llamado expertos. Eh, las po prácticas potencialmente mejores las vamos a presentar el próximo miércoles. Vamos a dar 20 minutos a cada uno de nosotros para presentar en forma global este tipo de, de prácticas. No vamos a ir al detalle porque el detalle básicamente va a estar en la literatura que, vamos, que está, se va a compartir con ustedes pero esperamos que cada una de estas eh, iniciativas que van a presentar uh, y que les vamos a sugerir, uh, alguna de ellas probablemente ya las tienen en su unidad. Entonces, en este diagrama de Stacy nos dice de que, por ejemplo, hay ciertas sus, uh, iniciativas que tienen un alto grado de certeza ¿no? y también un alto grado de acuerdo o ¿no? de consenso en las unidades. Entonces, la, la, la implementación de estas iniciativas queda en el cuadrante inferior izquierdo, ¿no? O sea que es fácil. Por ejemplo, todo el mundo está aplicando surfactante, eh, se, se encuentra el mejor surfactante que existe en el país, está bien documentado que es el más eficiente, convencemos a todo el mundo de usar este tipo de surfactante y lo implementamos sin mayor problema. Hay evidencia alta. Todo el mundo ha leído la misma literatura y se puede implementar con facilidad. Sin embargo, hay otras eh, iniciativas, por ejemplo, donde el grado de certeza y el grado de acuerdo es tal vez en el medio. ¿no? Por ejemplo, en el caso de los probióticos, aquí en Estados Unidos, es solamente un máximo, un 20% de todas las unidades de cuidados intensivos actualmente está usando probióticos. Y si ustedes el, leen la literatura correspondiente, el grado de, eh, de certeza es bajo, como por ejemplo en la revisión Cochrane. Y si van a ustedes a un meeting de la Academia de Pediatría, el grado de acuerdo también es bastante diferente. En el caso de las... Este, de, cuando el grado de certeza es bastante bajo y el grado de acuerdo es también bastante bajo, Aquí estoy poniendo a propósito algo que es uh, muy cercano a, a mi corazón, es el, el uso de la proteína C-reactiva como un indicador de sepsis neonatal. Aquí el grado de, uh, de, de certeza es bien bajo y el grado de acuerdo también es bastante bajo. De tal manera que la implementación o la desimplementación de este tipo de terapia va a ser un poco caótica y van a tener que usar muchas de las estrategias que ustedes van a, tal vez les vamos a sugerir cuando existe este tipo de situación. Ya, a ver cómo están todos, buenas tardes, con los que se van conectando. Les comento y les voy a hacer una presentación rápida de, de la base de datos. Como ya saben, hoy ya se lo seguí informando en el tiempo, la base de datos está creada a través del sistema RedCap. Como les dijo el doctor Pantoja, yo necesito que un encargado de cada grupo de trabajo me mande información del contacto o sea correos, números, nombres porque hay que crearles a cada uno un usuario una contraseña para que puedan ingresar al sistema. Obviamente yo tengo el, el principal. Entonces la base de datos está conformada por este seis formularios de los cuales en realidad van a ser tres de generales y adicionar a uno de, eh, de cada intervención, o sea los, los grupos que hacen formularios de menos antibióticos van a llenar los tres generales y uno, el que es de antibióticos el que el, el grupo de infección social catéter, el que va a llenar el formulario 3 y el de infecciones el formulario 4. Los otros dos se quedan vacíos. Entonces por cada bebé que ingrese al estudio, se tiene que generar eh, un formulario que, eh, ahorita van a ver una selección, ya, que por ejemplo en el formulario de información general no se cuenta con registro, o sea, nombre del bebé, estos registros son anónimos y cada servicio tiene acceso solo a sus registros. Y yo soy el único que va a poder tener acceso a todos los registros porque yo, yo soy el coordinador incluso de esta base. ¿eh? Entonces, acá se, se codifica solo con un número de historias clínicas y si es qué es lo que manejan cada unidad o un número correlativo que decidan poner cada unidad. Eso ya depende. Se les va a designar con un número para reconocer al hospital al cual pertenece, el cual va a tener solo cada hospital el número de registro del hospital de procedencia, que una vez que, por eso que yo necesito la información que se le está solicitando para generar los, lo, los usuarios, las contraseñas y los accesos para, la siguiente, para el siguiente mes. Y esta base que es la información general, trae información general como sexo, edad gestación, la número de gestaciones, datos generales de, del bebé, del nacimiento, antecedentes maternos, eh, algunos eh, factores de riesgo maternos son algunas veces de múltiples opciones, entonces se marca. Algunos solo son de opciones de sí y no, y cuando, por ejemplo, en RPM se marca sí, se tiene que especificar la hora, eh, las horas de, de la ruptura prematura. En algunos no, solo el pato prematuro sí y no, y nada más. Sí, por pulmonar también. Cuando yo activo la opción sí, se va a empezar a activar otras variables tipo qué medicamento, o sea, qué corticoides se, se usó. El lugar de nacimiento, porque hay algunos bebés que nacen en el hospital. Algunos hospitales son centros de referencia, llegan ya nacidos los bebés ahí. Eh, tipo de reanimación, que también son opciones múltiples. Uh, programas de calidad: acá selecciona cuál es el programa que va a trabajar. Informaciones generales del nacimiento. Y bueno, hay informaciones como peso, talla, perímetro cefálico que se va a calcular según el set score Que para calcular acá, eso ya acá se descarga automáticamente. Y acá ingresan la información para hacer los cálculos del set export. Uh, y una vez que ya se tengan los datos generales, esta base puede ser completada. O sea, yo puedo hacer... Si yo la llené ya de todo y tengo toda la información, puede ser completa. Y ya no se modifica nada. Puede ser incompleta y lo pueden modificar en cualquier momento. ¿ya? Entonces, esos es datos generales. De ahí, como les digo, la revisión de cada... Uh, sí, guardar cambios. ¿ya? La revisión de cada base por cada trabajo, eso lo vamos a hacer en grupos pequeños en las siguientes semanas, así que no no les voy a explicar ahorita. Hay algunas bases que son un poco más detalladas que otras, pero es dependiendo de lo que se, lo, la información que se necesite bajo la eh, recomendación de los coordinadores que al momento que se diseñó, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es infección asociada o a catéteres. A veces les pide informaciones tipo fechas de colocación de catéteres, fechas. Algunas no se llenan, algunas se calculan nomás. O sea, no tienen que estar llenas. Con tiempo de duración de catéteres, no. poniendo las fechas, automáticamente el sistema lo calcula. Eh, y es lo mismo. En nutrición es igual, es una, una base independiente solita. Eh, que tiene eh, algunas informaciones generales, o sea, preguntas generales y algunas específicas eh, que se tienen que ir llenando según se vaya avanzando. Y hay dos formularios finales que son de procedimientos e intervenciones, este es para todos en generales, o sea, información general tipo 2, si reci recibió soporte respiratorio, no respiratorio, eh, evaluaciones ROC si han sido supertantes o no supertantes, y el formulario de alta, que también lo llenan todos, es cuando se fue de alta, ahí también calcula el sistema, calcula automáticamente con qué se fue de alta, eh, medidas antropométricas del alta, igual con la misma calcula del c -Sport, que le vamos a ir enseñando, las morbilidades que presentó en su momento del alta, y eso, y nada más. Y este formulario se crea, como le digo, es así, por ejemplo, el paciente, no sé, sea, del hospital en Granitán de que yo sé que el 2, o sea, yo puedo imprimir porque yo les voy a mandar las, las tablas, eh, las variables todas en PDF. Y es para que ustedes reconozcan quién es el paciente 2, tal vez manualmente en la hojita escriban el nombre del paciente y ustedes ya saben quién es el paciente con el ID2. Yo nunca voy a saber quién es ni solo voy a saber de qué hospital y nada más. Y las, eh, como digo, no es que vayan a llenar los seis formularios, no. Se llenan tres generales y un específico según el trabajo que van a hacer. Y a partir de esta información es que se va a ir tabulando mes a mes. Con una información adicional que por ahí se les va a tener que pedir. Eh, se les va a ir tabulando las gráficas. ¿ya? Que es las gráficas que las, el doctor Pantofa se estuvo mostrando la semana pasada. Ah... Uh, eso, básicamente. Pero yo para hacer todo esto necesito crearles un usuario y una contraseña. Por eso es que yo necesito la información. Ahora, el, el usuario y contraseña solo se le crea a un médico, enfermera, a quien designen por unidad, solo se crea un usuario. Que de ahí dentro del grupo decidan ingresar dos o tres con el mismo usuario, eso está, eso es, eso lo pueden hacer. Pero no es que voy a crear para tres personas en un solo grupo, no. Yo solo voy a crear a un usuario, un encargado, pero yo tengo que estar comunicado con ese encargado, tener una comunicación directa con ese encargado para ver si es que tiene dificultades o no con el lleno de la base, si es que hay alguna duda. Yo también voy a revisar los datos porque a veces puede que se registren mal los datos por X motivos. O a pesar que tiene bastantes, o sea, tiene restricciones para que obviamente no se ponga un 2 en vez de un 2.000. Igual puede pasar, entonces yo voy a estar revisando los datos semanalmente. Por eso yo necesito tener un encargado y ese es el encargado que va a tener solo un usuario y una contraseña. Que de ahí puedan llenar varias personas con ese usuario y esa contraseña. Esa es la decisión de cada grupo. ¿Ya? Uh, ¿Qué más de esto? Eso básicamente por ahora, como les digo, vamos a revisar formulario por formulario. Cuando empecemos a trabajar en los grupos pequeños. Para explicarles cómo tienen que llenar adecuadamente cada formulario, cómo crear la ficha y, como les digo, y cualquier duda o pregunta lo vamos a hacer a través de los encargados de llenar base de cada grupo y cada país. Eso, doctor pantalla Muchas gracias. Podrías volver a la página 1 de datos generales. Esto es importante porque han habido varias unidades de un país eh, que estaban muy este, preocupadas por la cuestión de la confidencialidad de esta información. Entonces, eh, esto es, es muy importante porque si no podemos compartir los nombres y apellidos de los bebés, lo único que se va a compartir es un número al paciente. Eso es lo único que va a saber. Entonces, si Juan Manuel por ahí encuentra que un bebé, el peso de un bebé al nacer ha sido, por ejemplo, 8000 gramos, ¿no? En ese lugar de 800 gramos. Entonces, Juan Manuel puede llamar al responsable de esa unidad, y me va a decir, el paciente número 16, creo que hay un error en la entrada. Entonces, el encargado de, de, de ese programa abre su cuadernito y dice, este, el número 16 corresponde al bebé Inga Martínez. Entonces, va a la historia clínica y eh, corrige su base de datos en base a la información que tiene, pero este, solamente sabremos los datos este, anónimos de estos pacientes. ¿no? Eh, la, el otro aspecto que quería decir es, ¿cuándo es el tiempo más recomendable de llenar esta base de datos? Esta base de datos eh, se puede, eh, se debe, diría mejor, rellenar en diferentes momentos. Eh, de ahí que cada unidad debe organizarse cómo hacerlo. O sea, eh, lo más recomendable es que tan pronto eh, entre un bebé a la unidad que va a ser partícipe en el programa de mejora de mejora y calidad, eh, por ejemplo, un bebé que le vamos a poner antibióticos, la persona que está en cargo de la base de datos debe tratar de rellenar eh, tan pronto como pueda esa, la base inicial de ese paciente, ¿no? el momento en el caso por ejemplo de las infecciones asociadas a catéter eh, cada vez que pone un, uno un catéter umbilical o un pic eh, lo debe entrar para que no estar volviendo a la historia clínica eh, se sugiere por ejemplo que el encargado de esto eh, rellene por lo menos dedique un, un día a la semana en eh, actualizar la base de datos de los pacientes no y luego este esto no es un trabajo que se va a hacer eh, pidiendo la historia clínica de un paciente de hace tres meses. Eso va a ser completamente imposible. Es, se recomienda que se vaya rellenando conforme el paciente va haciendo su viaje en la unidad de cuidados intensivos. Y sugiero que el grupo de ustedes se reúna para que determine cuál es el mecanismo exacto, la parte del plan, del PDSA, cómo vamos a hacer esta parte del trabajo. No, no quiero que se desanimen porque esta es la base de datos que les va a permitir identificar su progreso y les va a identificar, si así, si así lo consideraran, el, el, una comunicación. Les puede servir como para escribir un artículo respecto a los, al, al éxito que ustedes han tenido en su unidad. Y esperamos que esto no solamente pueda hacerse de forma individual, sino de forma colaborativa. ¿No? Como lo ha hecho mucho el Vermont Oxford, diciendo, por ejemplo, hemos tenido 20 unidades trabajando en antibióticos y 19 tuvieron un éxito fantástico y otras tuvieron un éxito parcial. Entonces, esto es lo que quería decir a la base de datos. Podríamos abrir ahora para preguntas. Este, Juan Manuel, ¿puedes dejar de compartir?